Perder tu dispositivo Android por malware o robo puede ser un dolor de cabeza, así que es mejor estar preparado. Te mostraremos cómo hacer que tu teléfono esté siempre protegido. Lo principal es descargar apps solo en Google Play, donde hay personal encargado de verificarlas. Para mayor seguridad, evita instalarlas desde fuentes sospechosas. Google Play supervisa a los desarrolladores, pero aún así debes tener cuidado. En la descripción de la app encontrarás información sobre sus creadores y su historial de trabajos. Lee siempre las reseñas de otros usuarios. Desconfía si hay demasiadas reseñas buenas. Los usuarios reales también mencionan las fallas. Presta atención a la cantidad de usuarios. Las apps con millones de descargas suelen ser más confiables. Revisa bien la lista de permisos que solicita la app. ¿Por qué un juego tendría que saber qué guardas en tu tarjeta SD? ¿O usar tu agenda de contactos? No satures tu dispositivo. Las apps que no usas podrían hacer cosas que no deseas sin que lo notes. El sistema operativo y todas las apps deben tener las últimas actualizaciones. Así eliminarás las fallas de seguridad en las apps y en Android. La autenticación en dos fases es esencial para tus cuentas de Google, redes sociales, aplicaciones de banca móvil y aplicaciones financieras. Es muy simple. Además de tu contraseña, debes introducir un código de un solo uso que se envía mediante mensaje de texto, apps esenciales o dispositivos de hardware. Sin este código, ningún intruso puede entrar en tus cuentas, aunque conozca tu contraseña. Pon una contraseña o código PIN complejo en tu teléfono. Si te lo roban, a los ladrones les costará mucho averiguarlo. Recuerda que los patrones son muy fáciles de descifrar. Evita comprar en línea y usar tu banca móvil si estás usando redes públicas. Pero si debes hacerlo, usa una solución VPN como Kaspersky Secure Connection, que cifra tus datos para protegerte. Usa una solución anti-malware móvil. Si no deseas gastar dinero, puedes usar una aplicación gratuita como Kaspersky Internet Security para Android. Aunque la versión gratuita no posee todas las funciones de la versión paga, ofrece una protección bastante aceptable protege con PIN tus apps importantes, como las de correo o banca móvil. Kaspersky Internet Security para Android, por ejemplo, tiene una función para poner PINs a pantallas. Si pierdes tu teléfono, puedes encontrarlo. La función antirrobo de Kaspersky Internet Security te permite de forma remota encender la alarma, fotografiar al nuevo dueño, bloquear tu dispositivo o eliminar toda tu información. Como puedes ver, la seguridad es 90% de precaución y 10% de tecnología. Recuerda estas sencillas reglas y tus dispositivos siempre estarán protegidos.